Excepciones de negocios B2C en LinkedIn. LinkedIn Pro Activo 1083. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente miércoles más, miércoles 17, 16, perdón, de noviembre del 2022. Ya saben, en el segmento de negocios los días miércoles vamos a hablar sobre ¿será que te funcionan los negocios B2C dentro de LinkedIn o solo B2B? Es lo que vamos a ver, pero claro, no es sin antes hacerles la cordial invitación. Ya se aproxima Black Friday y estamos haciendo una oferta única para toda nuestra comunidad. Y es que vamos a lanzar. De hecho, ya puedes inscribirte en la lista de espera para la preventa de nuestro primer curso que vamos a, que va a estar dentro de la Academia de Desarrolla Pro. El curso es Express, Atrae y Prospecta en LinkedIn, en el cual te cuento de manera este, rápida, pero tienes todo el panorama completo para implementar el esquema de atracción y de prospección, sobre todo, y hacer la, la parte automatizada. ¿no? Entonces, echarle un vistazo porque pues tienes la posibilidad de eh, acceder a un 10% adicional, a ese 50% que abriremos en la época de Black Friday, ¿no? Y pues bueno, eh, vamos a entrar en materia. Kateman.com es la preventa a las personas que quieran acceder. Bueno, vamos a entrar en materia, como les decía, y es que mmm, yo siempre digo que el momento de estar conversando siempre con clientes eh, te ayuda mucho a entender, a validar esas dudas, inquietudes. Y claro, tuve la reunión una reunión estratégica con un cliente y me decía, Katia, yo soy B2C y tú, por ejemplo, me pones que el LinkedIn no funciona para B2C. ¿Cómo es esto? ¿Me funciona para mí o no? Y bueno, y ahí quiero eh, comentarles que siempre toda regla hay una excepción, una salvedad. Y es que normalmente hemos dicho que dentro de varias veces en el podcast que hacer negocios dentro de LinkedIn, potenciar tu marca profesional en ambientes corporativos, empresariales, es ideal eh, dentro de LinkedIn, ¿no? Porque pues la naturaleza de la red social es una red social llena de profesionales. Y es correcto, está muy bien. Pero, pero, pero, aquí va el pero y la, y la excepción. En ambientes B2C también hay la posibilidad de que si tu producto, servicio o solución está enfocado en ayudar a otros profesionales, te funciona muy bien. Bueno, recordar que igual, hablando de ambientes B2B, no se hacen relaciones entre empresas, se hacen relaciones entre los profesionales de las empresas. Lo mismo obviamente en el B2C. Uh, el B2C, si es que decimos que pues, nuestro cliente es un consumidor final, un, en este caso una persona, pero en este caso un profesional. Y hay algunos de los sectores que pues, eh, aplica esta salvedad, por ejemplo, el sector de seguros, el sector de inversión, el sector de salud. ¿Por qué? Porque estos profesionales de estos sectores, por ejemplo, del, de, eh, del sector de seguros, ¿no es cierto?, buscan trabajar para brindar asesoría, brindar soluciones a otros profesionales que ya, eh, pues, eh, de seguro saben y, pues, tienen activos, quieren de pronto eh, proteger a su familia por temas de jubilación y buscan profesionales, pues, que tengan ya un, un alto um, o un buen... El tema adquisitivo, ¿no es cierto? Poder adquisitivo es la palabra para poder acceder. Entonces, LinkedIn te viene perfecto. Claro, este es un ambiente donde no es B2B, no estamos trabajando profesionales re, o, o conversando o relacionándonos profesionales de empresas. Sí, profesional a un profesional, uno que está asesorando, que pertenece a una empresa, obviamente, por ejemplo, en este caso de seguros y que busca a otros profesionales. En este caso te funciona, te funciona muy bien. Y pues nada, esto era lo que les quería compartir. Ya saben, también invitarles al canal de Telegram, este nuevo canal que hemos abierto para que por ahí también conozcas estrategias, tácticas y herramientas para poder eh, potenciar tu marca, hacer negocios, ampliar esa red de contactos, hacer networking, hacerte visible ante un sector, en fin, lo que tú quieras eh, conseguir. Si pues les gustó esta información, ya saben, compartirlo a quien eh, más les parezca, ese amigo, ese profesional, y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast, en cualquiera de los de los podcasters que nos estén escuchando. Y nos vemos y nos escuchamos el día jueves con un segmento de ventas. Se les quiere mucho. fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.